Chicos, voy a estar regalando a 10 personas que dejen un buen like ahora mismo en este vídeo y se suscriban el pase de batalla de la temporada número 3. Estoy regalando cada día una skin de la tienda de Fortnite. Así que chicos, si queréis ser vosotros los que recibáis el regalo aseguraos de estar suscritos al canal Y de activar la campanita Si activas ahora el botón de suscribirte Podrías ser tú el suscriptor 400.000 del canal Bienvenidos todos de vuelta al canal chicos ¿Cómo estáis? Y es que desde las últimas 72 horas Llevamos recibiendo una tonalidad de filtraciones Dentro del juego de Fortnite que os van a encantar Cositas que se vienen muy frescas para la temporada número 3 del capítulo 2 de Fortnite. Incluso a lo mejor podemos echar un vistazo a el primer gameplay de la temporada número 3 de Fortnite. Lógicamente nos vamos a centrar en lo que todos y cada uno de vosotros habéis visto en la miniatura y en el título. Y es el pase de batalla de la temporada número 3 de Fortnite capítulo 2. Y es que desde la última actualización también han metido dentro del juego de Fortnite unos nuevos desafíos. Totalmente gratuitos para todo el mundo. Ya que se han encontrado dentro de los archivos del juego... Hmm, esto que acabáis de ver en pantalla... Y es que podría ser que De alguna manera podamos conseguir El pase de batalla de manera gratuita Para la próxima temporada Así que chicos, estaros muy atentos A todo el vídeo para aseguraros De poderlo conseguir ja, Muy pronto volveremos a hablar de ello Y es que ha sido introducido dentro del juego Un nuevo impresionante Starter pack Con una esquina alucinante y además Muy muy chula Lógicamente el starter pack está compuesto también Por un nuevo pico y además como siempre con 500 pavos aparte de la skin Es realmente un trato muy increíble por tan solo 4,99 dentro del juego Así que podíamos esperar que ese pack saliera dentro del juego en las próximas dos semanas de esta temporada. Así que chicos, acordaros de apoyar al canal con el código MrDeneox dentro de la tienda de Fortnite... ...que es totalmente gratis y de esa manera apoyáis muchísimo al canal. Quiero ver cuántos de vosotros estáis utilizando el código y lo podéis comentar debajo en la sección de los comentarios. Además, si me sigues en Twitter y en mi Instagram enseñándome la captura... Te voy a seguir en las redes sociales. ¡Uh! Así que chicos, si todavía no utilizáis el código NeoX en la tienda de Fortnite, podéis hacerlo de manera gratuita ahora mismo. Así que ahora ya chicos, volvamos con lo importante de este vídeo y ya sabéis de qué se trata. Ahora sí, hablando de las filtraciones acerca de la próxima temporada y de cada una de las que hemos recibido... Más o menos estamos al 100% seguros de que la próxima temporada y la temática de la próxima temporada podría ser bruscamente el agua. Y no solo eso chicos, sino que parte de la temporada podría estar sucediendo debajo de las aguas del juego. Lógicamente, si eso es real y todo lo que estamos comentando se cumple, también tendremos la posibilidad de desbloquear la skin de Aquaman dentro del juego de Fortnite de manera gratuita, ya que podría tratarse de la skin secreta de la temporada número 3. Pero tengo algo que deciros, con las filtraciones últimas que hemos conseguido dentro del juego... Parece ser que la skin de Aquaman no será la skin oculta de esa temporada Como mucha gente lleva diciendo estos días Es decir, podría ser una skin de Aquaman pero no Aquaman tal y como lo conocemos Es decir, no la versión original de Aquaman Lo más probable es que volvamos a tener Los desafíos semanales Dentro del juego de Fortnite Para la temporada número 3 Tal y como han hecho con Deadpool esta temporada Y es que si completábamos Cada uno de esos desafíos Recibíamos un nuevo regalo cada semana Esperamos que eso también se cumpla Para la próxima temporada Y que todos nosotros podamos conseguir esos regalos De manera gratuita Tal y como hemos podido conseguir esa skin de Deadpool Espero que podamos conseguir el tridente también Como pico de la temporada Mirarlo es que realmente se ve demasiado guapo O sea que si todo más o menos funciona como creemos en la Neox Army Podríamos estar consiguiendo esa skin En la semana número 8 de la temporada número 3 Pero uno de los mayores cambios que va a estar llegando Para el pase de batalla de la temporada número 3 tiene algo que ver con los regalos que vamos a poder conseguir y las recompensas en ese pase de batalla Y es que parece ser que van a estar llegando muchísimos grandes cambios al pase de batalla Cosas innovadoras, nuevas totalmente en el juego Y el pase de la temporada número 3 podría ser el primer pase de batalla En tener todo lo que vamos a comentar a continuación Y es que como bien sabéis la sala del Battle Royale de ahora ha sido implementada en esta temporada y algo así también podría estar llegando a la temporada número 3 ya que ha sido un gran éxito para la empresa. ...el tener el lobby del pase de batalla de esta forma. Así que chicos, si habéis estado jugando durante las últimas 72 horas al juego... ...os habréis dado cuenta de que hay un nuevo modo de juego implementado dentro del juego. Es decir, han metido el modo de juego de tiempo limitado de Party Royale. Algo nuevo que ha llegado al juego ya que es totalmente innovador. Una nueva sección dentro de Fortnite donde no, no existen las armas... Donde la jugabilidad es totalmente diferente y hay miles de minijuegos para todos los jugadores Pero no solo eso chicos, sino que en ese modo de juego de Party Royale Existen también eventos exclusivos que van a suceder solo en ese modo de juego Por ejemplo, tuvimos un evento dentro de ese modo de juego Y el cual también nos otorgaban unas alas totalmente gratuitas de neón si estábamos dentro de ese nuevo modo de juego Pero chicos, también cabe deciros que este nuevo modo de juego de Paris Royal Solo está siendo testeado ahora mismo Es decir, tampoco es una versión final para meterla dentro del juego Pero están testeándola para la temporada número 3 Hacer grandes cambios en el juego Así que chicos, siendo ahora Epic Games los que están testeando esta nueva manera de juego, podría ser el gran protagonista de la temporada número 3, el nuevo modo de juego de Fiesta Magistral. Y es que chicos, sé que todos y cada uno de vosotros no compráis todos los pases de batalla de todas las temporadas. Así que chicos, ahora os explicaré una de las formas que tenéis para aseguraros de poder conseguir el pase de batalla de la próxima temporada... De manera totalmente gratuita Como bien sabemos en la actualización 12.60 dentro del juego de Fortnite Que va a llegar muy pronto al juego Parece ser que los desafíos de Overtime van a ser añadidos dentro del juego Y es que los Overtime Challenges que fueron añadidos en la temporada número 7 del juego de Fortnite Si mal no recuerdo Eran los desafíos que nos otorgaban el pase de batalla de la temporada número 7 De manera totalmente gratuita Imaginaros que eso vuelva a suceder ya que los Overtime Challenges han vuelto a ser añadidos a los archivos del juego y en la próxima actualización 12.60 van a ser lanzados. Pero si eso no sucede, no os preocupéis porque chicos, hemos encontrado un nuevo set de desafíos que han sido añadidos al juego. Y es que esos desafíos han recibido el nombre de la agencia, los desafíos de la agencia. Y es que este sería el perfecto momento de Epic Games para meter los desafíos para poder conseguir el nuevo pase de batalla de manera gratuita y este Sería el momento exacto en el que lo harían, si eso no sucede nos damos por vencidos porque no van a regalar el pase de batalla a no ser que cumplan con las expectativas que acabamos de comentar. Pero chicos os tengo que comentar muchísimas más cosas que han sido encontradas como por ejemplo que dentro del pase de batalla de la próxima temporada encontraremos la opción de customizar nuestros propios paracaídas. Y esto va a funcionar de la misma manera exactamente que funciona la customización de la skin de Maya dentro del juego, este que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Estamos de acuerdo en que no se trata del mejor glider de la historia de Fortnite, pero tiene por ejemplo diferentes estilos seleccionables que por algo deberíamos empezar. No se trata de un paracaídas normal sino que se trata chicos de este estilo de paracaídas que estáis viendo en pantalla. Así que si realmente ese va a ser el paracaídas que podamos customizar para la próxima temporada doy por hecho de que vamos a poder seleccionar bastantes más opciones aparte del color del glider. Sé que a lo mejor esto de customizar los paracaídas tampoco os acaba de llamar la atención del todo, ¿verdad? Sé que la Neox Army quiere ver algo más salseante y más chulo. Y es que chicos, por ejemplo, Fortnite ha lanzado un nuevo concurso. Para que los mejores diseñadores de sprites dentro del juego tengan protagonismo y si tú quieres participar tienes las opciones de cómo hacerlo ahora mismo en pantalla desde el Twitter de Fortnite oficial. Así que chicos si mandáis algún tipo de spray para participar etiquetarme en mi Twitter arroba MrDineox y si todavía no me sigues en Twitter aprovecha y sígueme que es gratuito. Y es que lo mejor de esto es que el ganador no solo va a añadir su spray dentro del juego, sino que parece ser que ese spray va a ser uno de los regalos del próximo pase de batalla de la temporada número 3. Realmente creo que es una de las mejores ideas que jamás ha tenido el juego, si yo tuviera mi spray personalizado dentro de la temporada, dentro del pase de batalla de la temporada número 3, creo que sería una de las personas más felices del mundo en ese momento. Y tal y como hemos comentado al principio del vídeo sabemos que la temática de la próxima temporada va a estar basada sobre todo en el agua y debajo del agua. Y es que parece ser que dentro de los archivos del juego se ha encontrado una versión totalmente inundada del mapa actual y eso no lo sabíamos hasta ahora. Algo podría estar sucediendo también en la ubicación del Lazy Lake, ya que desde la última actualización hemos recibido nuevos carteles de No Shoot Insurance dentro del juego y además nuevos carteles ocultos en las paredes de esta ubicación han sido añadidos en forma oculta. Así que chicos, acordaros de apoyar al canal si os gustan los vídeos y os gusta el contenido, con el código de Neox en la tienda de Fortnite antes de comprar cualquier cosmético. Chicos, si no formáis parte de la familia, os podéis suscribir ya de ya para llegar a los 400.000 suscriptores. Chicos, me despido ya de vosotros, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, reventarlo likes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y... ¡Chao!